Alex, hoy os quiero hablar de esta preciosidad que hay detrás de mí, vamos a hablar hoy un poquito del coche. Aquí como veis tenemos un Chevrolet Volt del año 2012, la segunda generación, la primera generación empezó a fabricarse en Estados Unidos en 2008-2009 y de ahí, ya empezaron a sacar mejoras y mejoras como veis este coche fabricado en 2012 tiene una característica especial que no lleva ningún otro coche de gasolina pero en este este coche es eléctrico 100% con autonomía extendida hoy explico cómo es esto Sabiendo lo que Chevrolet tenía competencia en los coches eléctricos, como el Tesla y más marcas en Estados Unidos, empezó a fabricar un coche eléctrico con autonomía de 50 kilómetros. En generación 2 hay también de 80 kilómetros de autonomía, con autonomía extendida ayudando, produciendo electricidad a través de un generador. Pues si, sí, me va a preguntar cómo es posible con un generador dentro de un coche. Pues os explico cómo es. Tiene autonomía de 50 entre 50 y 80 kilómetros de batería, que está justo entre los dos asientos por debajo del coche y también ocupa una parte del maletero. Pero también tiene un depósito de 35-40 litros que ayuda de gasolina, que le ayuda a el generador, producir electricidad para más rango que puede alcanzar una vez agotado estos 50 km, 80 le ayuda a generar electricidad al generador y dar electricidad a la batería y la batería pasa electricidad al motor eléctrico y aquí pensamos, pero Alex, entonces será un híbrido pues no, no lo es. Os explico un par de razones por qué no lo es. Primero, que los híbridos tienen el motor de gasolina en las ruedas, lo que hace que propulsa el motor de gasolina o el diésel, dependiendo del híbrido que es, propulsa el coche y las baterías en híbridos lo que hacen simplemente ayudan a ahorrar el diésel o gasolina, pero en este caso el Chevrolet Volt, también Opel Ampera, también BMW i3 Rex, Rex, que es también un eléctrico con autonomía extendida, que tiene una un generador o en España como le llamamos una burra, que es una burra y que es un generador. Pues cuando vosotros vais a necesitar electricidad en una obra o en electricidad en su casa, vosotros compráis un generador en Brico de Pot o Leroy Merlin, en cualquier centro comercial grande o en la tienda de construcción para producir electricidad en su vivienda. Pues esto es lo mismo. Lleva dos motores. Un motor eléctrico de 150 caballos y el otro motor generador de 1,4 litros de 85 caballos de potencia que produce electricidad para las baterías y las baterías pasan al motor eléctrico y el motor eléctrico en este caso propulsa el coche entero está enclado en las ruedas delanteras así que en teoría es un coche eléctrico propulsado con motor eléctrico con ayuda extendida en caso cuando le acota la batería. Nunca os dejará tirado una vez que ha agotado la batería. Eso es lo bueno. Esta es una buena alternativa y muy económica para la gente que busca algún coche como híbrido en este caso o un coche eléctrico con poco rango pero con autonomía muy extendida. Nunca os dejará colgados en la carretera eso es lo bueno y lo segundo esta es otra buena alternativa para dejar los diésel si sí, por desgracia los diésel se van a acabar en 2021 2020 a mí me pasó en los países de Europa están acabando subiendo los impuestos de tráfico a los coches diésel como a mí me pasó que tuve que dejar y vender mi coche diésel con subida del 2019 impuesto por las nubes por supuesto el motor que tenía era 3,2 diésel y los impuestos que iban a venir iban más de 600 euros como en este caso en los países de Suecia no sé cómo en España pero creo que está la gente sufriendo sabiendo lo que viene la carta de impuestos muy alta así que hay unas alternativas para pasarse a gasolina hasta 2020, 2030 o pasarse a un coche híbrido o un coche eléctrico con autonomía extendida ya que los problemas que tenemos en europa no hay suficientes cargadores y los coches los fabricantes de los coches no han fabricado bastante baratos coches, con buena autonomía, para que podamos hacer un viaje largo. muy bien pues ahora pasamos a hablar un poquito del coche, por aquí como veis una línea de este coche es espectacular, es súper aerodinámica, los fabricantes han trabajado mucho en la línea para que consume menos, como veis aquí tiene una tapa del depósito de gasolina, de 35 litros por este lado tiene una tapa para cargar el coche eléctrico a través de un cable transformador que transforma 220 a la corriente que necesita el coche en casa se puede cargar solo con 4 horas y si tenéis coches en estados unidos en estados unidos el voltaje no va a 220 en estados unidos el voltaje es de 120 ahí se puede cargar el coche con 8 horas también se puede cargar a través de un cable y este cable es de la clavija del tipo 1 que es el coche pasando al tipo 2 que es el cargador europeo como el tipo Tesla también como veis es muy bajito creo que son unos 12-13 centímetros del, del nivel del suelo la parte de abajo como veis tiene un faldón este faldón de goma como veis aquí llega tres dedos del suelo este faldón es de goma es justo, está preparado para que ustedes cuando aparcan puede doblarse en caso como los bordillos o cualquier desnivel que hay por la parte de abajo ayuda muchísimo en aerodinámica este coche como veis es muy muy aerodinámico está justo preparado para este tipo de ahorro que los que ingenieros han fabricado como veis tiene un techo negro combinando con las líneas negras se queda muy bollito gris con negro y si tintáis las lunas se quedará mejor todavía tiene unas super llantas de aleación deportivas 225 50 r17 las cuatro como de invierno en este caso vienen con los clavos porque aquí en los países nórdicos están obligados en invierno y en verano viene con un, otros cuatro neumáticos de verano también la misma medida se ven muy chulas como veis viene una llave la normal de cinco botones el pánico abrir encender abrir el puerto de carga en caso cuando vayas a necesitar a cargar y también se puede abrir con la llave o sin llave en este caso tiene 4 botones de acceso sin llave que go como ahí, como aquí y de los otros dos lados también. Se puede cerrar y se puede abrir. Como veis, por dentro es súper futurista. Se ven combinados los plásticos con cuero. Es totalmente el cuero. Los cuatro asientos, sí. Como veis, este coche viene solo con cuatro asientos, ya que en el medio de los asientos y la parte del maletero viene la batería. Está súper el cuero perforado. Todos son asientos calefactables, los cuatro. Tiene cargadores. Muy cómodo para la gente que busca un coche de cuatro asientos o de dos asientos este coche le viene perfectamente el maletero como veis es bastante amplio se puede quitar esto de aquí puede abatir los dos asientos y se queda nivelado y aparece una cama <ríe> para la gente que le gusta viajar, ir de pesca o de cualquier momento también le puede servir como coche dormitorio aquí como os decía viene un cargador que va enchufado a 220 y tiene un puerto del tipo 1 que me preguntáis, ¿qué es un tipo 1, qué tipo 2? Normalmente en todos los gasolineras viene el cargador del tipo 2, que es este de aquí, como lleva un Tesla. Este cargador que hay aquí, el cable para cargador es trifásico de 380. Pero mi coche como viene preparado solo para 16 amperios, se cambia automáticamente por la seguridad y solo se carga a 16 amperios, esto es lo que entraría en el coche y esto es lo que entraría en una poste de electro cuando aparcáis en algún centro comercial o en algún aparcamiento de supermercado donde hay cargadores y lo bueno de esto es que el aparcamiento es gratis que podéis aprovechar el aparcamiento, estar en la primera línea cargando mientras hacéis vuestras compras. Aquí como veis, tiene un poquito de espacio para guardar cositas. De este lado también, yo ya tengo metida una bolsa ahí, pero también tiene un cuadro de fusibles ahí. Aquí abajo, como veis, se puede abrir el maletero. Tiene donde se guarda el cable en su caso, si queréis guardarlo ahí, yo en mi caso uso demasiado, entonces lo guardo siempre arriba, también tiene opción, dejarlo esto, de esta manera, como ves se puede dejar enganchada aquí y guardar los cables, aquí en caso se si usáis mucho para no abrir demasiado y no entrar al fondo del maletero, puedes guardar todos los cables aquí, dejándolo así medio abierta. Esa es otra opción muy buena, pensada muy bien. También como veis se puede abatir los asientos como os decía. Y hay bastante espacio para carga en caso si hacéis una compra muy grande. Como veis hay suficiente espacio en los asientos traseros. Yo que mido 1,75-1,78 entro perfectamente aquí sin ningún problema. Y lo que me encanta de este coche es, es que es totalmente futurista. No parece a ningún otro coche parecido. Y es una línea muy, muy buena que me encanta. Es diferente. Se ve súper chulo. Entrando en el coche, lo que primero que nos choca es una pantalla aquí, otra pantalla aquí, todo el blanco, muy futurista, muy chulo. Me encanta. Es precioso, compaginado el plástico con con cuero. Se ve muy bien. Y estas líneas blancas en los asientos tiene una estética y super comodidad y combina mucho el blanco con negro. Me gusta. Todos los cuatro asientos tiene este tipo V que yo creo que lo querían marcar en plan como es el Chevrolet Volt V Volt. Muy bueno pensada. Muy bien. Me gusta. Pues cómo en cualquier otro coche, viene volantes. En el volante, viene todo el control de la voz, del teléfono. Eh, Bluetooth tiene para pasar en el menú, subida, bajada de volumen, crucero. Viene pues quitar crucero, poner crucero. Viene también selector en el menú de esta pantalla. Viene con cuatro levalunas eléctricos viene con espejos retrovisores eléctricos esto sí, no se puede doblar los espejos, los espejos de fábrica vienen fijos yo intenté cuando compré este coche hace tres meses quería doblar el espejo para entrar en el garaje y no podía así que tenía que poquito a poquito ir aparcando para no dañar los espejos pero es el único inconveniente que tiene en este coche que los espejos retrocesores no se doblan, se quedan fijos, pero el resto todo tiene solo pluses, solo positivo. El panel principal de aquí como veis, es súper bonito, tiene pantalla táctil, tiene la radio, tiene todos los controles de aquí, aparte que estos botones todos son táctiles, aparte de la pantalla, también los botones son táctiles, para encender el coche puede tener la llave en el bolsillo o puede tener la llave puesta aquí. Una vez que la llave esté puesta ahí o en su bolsillo, ustedes simplemente pisa el pedal de freno y aprieta el botón de start. Y así de chulo. Bienvenida al Chevrolet Volt. <ríe> Me gusta un túnel de economía y ecología muy chulo para pasando al tiempo <ríe> como un gusano del tiempo aquí como veis en este panel hay información para el conductor que necesita pues aquí tenemos autonomía del depósito para 305 kilómetros de gasolina aquí tenemos la batería cargada está a 15 kilómetros y luego aquí pues le está diciendo Reggie quiere decir que se puede cambiar la palanca y apretando claro el freno cambiando la palanca está en el está en la P puede pasar en parking puede pasar al marcha atrás neutro delante o L L lo que quiere decir es cuando ustedes están bajando eh, desde la montaña o cuando quiere frenar sin freno puede pasar selector directamente desde la D a L y lo que hace es frena con el, el motor eléctrico generando electricidad para su batería y así en la ciudad y bajando de la montaña ustedes cargan muy rápido la batería ahorra en frenazos de para ahorrarla para no cambiar las pastillas de freno ahorráis los frenos y también esta es muy buena opción para cargar la batería en plan cuando vais conduciendo su coche otra opción muy chulada muy chulo aquí que veis esto de aquí pues esta tierra esta bolita verde tiene que quedarse en el medio si queréis ahorrar en electricidad en y no perder mucha economía cuando estáis acelerando la bolita sube por arriba que gasta mucho y luego cuando frenáis regenera el freno regenera también tiene un freno regenerador que carga la batería muy bueno de aquí que con este selector podéis cambiar el menú y os dice la unidad métrica pasando al kilómetros o a las millas de Estados Unidos, aquí puedes entrar en el tutorial de Chevrolet World Aquí le dice la autonomía y el gasto total de, de gasolina y todo lo que ha gastado. Eso en plan le dice lo que normalmente se ha gastado el, el coche una vez que, que ha empezado a salir desde la fábrica y ha hecho 2.000 kilómetros y ha gastado 4 litros por ejemplo es un, un, un, un consumo medio siempre luego aquí eso es muy importante eso es lo que me encanta de este coche que no tiene los coches los otros coches que aquí le dice presión para iniciar y aquí le dice calidad de aceite eso quiere decir que cuando ustedes es, han hecho un cambio de aceite en su generador que normalmente se hace cada 7, 8000 mil kilómetros, como un coche de gasolina, eh, como el motor de gasolina, cuando cambia el, el, el aceite, el filtro, el único que se cambia ahí. Una vez que habéis cambiado, le resetean y se pone 100%. Y le, hay un detector mmm, sensor de calidad de aceite y le va avisando cuánto por ciento le va quedando. Yo he cogido este coche eh, varios meses atrás. Y tenía 50% de, de calidad de aceite. Entonces, mmm, el vendedor, cuando compré el coche, me decía que han cambiado el aceite hace un mes. Pues mentira, porque aquí le dice que el aceite está, estaba a 50% y he conducido tres meses con este coche y ha bajado 6%. 50 hasta 44 quiere decir que este coche no ha habido cambiado el aceite durante por lo menos medio año. Así que aquí le está diciendo en la calidad de aceite. Y cuando llega a 20 o 30, si queréis, podéis cambiar el aceite. Así le durará muchísimo más el, el motor generador. Es muy buena y muy práctica. Eh, aplicación teniendo el sensor de aceite y que le mide la calidad de aceite porque mucha gente cambia el aceite dejan algún papelito o, lo, o se olvidan y no saben cuándo han cambiado, ha pasado un año, ha pasado un año y medio dos años y no saben si tiene que cambiar el aceite o no tiene que cambiar el aceite, así que me gusta esta opción como veis aquí tienes presión de los cuatro neumáticos que le dice la presión muy interesante Por este lado, aquí lo que tenéis es pantalla táctil. Lo que aquí le dice que una vez que vais a enchufar el cargador sí, a 2.20, eh, desde este tiempo hasta las 4 casi, las 4 menos 4, a 2.20 les, de, les cargará 100%. En 2 horas y... 2 sí, horas, 2 horas 15 minutos. Teniendo ya 15 kilómetros, hasta 50, 60 kilómetros, le cargará en dos horas. Así que está muy bien la información. Esta información de energía, aquí lo que le, le dice: lo que he usado, 6,5 kilovatios conduciendo a eh, 15 kilómetros, total he hecho eh, 100% en eléctrico, he conducido y gastado 0. Eh, litros a los 100 digamos que a los 15 20 kilómetros que he conducido no he usado para nada gasolina y no eh, no he gastado nada de gasolina eso es lo bueno bueno aquí lo que os decía aquí este eh, 4,3 litros esto no es que como he hecho yo este simplemente un eh, valor de litros a los 100 kilómetros de gasolina lo que se ha gastado desde saliendo desde la fábrica entonces yo cuando cogí este coche eh, yo he visto en el, el, el menú que de los 3 4 dueños que tenía este coche porque este coche he comprado eh, en 2018 y el coche es de 2012 en estos eh, 6 años que ha conducido había 2 o 3 eh, dueños yo creo que nunca han cargado el coche <ríe> eléctricamente porque aquí había eh, 100% gastado en gasolina y era creo que 5 o 4 litros a los 100 que vamos que yo creo que la, la persona que compraba el coche no sabía muy bien del sistema cómo funcionaba que se podía conducir el eléctrico 100% eh, se podía cargar con, no sé, eh, a mí me parecía aquí que era un, un consumo de, de, de gasolina horrible y la gente sabiendo lo que se puede conducir en eléctrico 100% se puede ahorrar muchísimo en gasolina eh, incluso si cuando se te acaba la batería puedes usar eh, el motor generador eh, también conduciéndolo y cargándolo a la vez, o si no eh, conduces, si estás en el sistema parado, si digamos si estás parado, puedes generar electricidad en parado en opción de aquí, el modo drive. Que cambiándolo aquí, apretando el botón, aparece el sistema normal, conducción, sistema sport, sistema montaña y sistema re retener. Aquí en el montaña, cuando ponéis en el montaña, se enciende automáticamente el generador. Y una vez que estáis parados, podéis cargar la batería. Se enciende el generador y carga la batería. Esto lo haré en el siguiente vídeo para que veáis cómo funciona el sistema. Es un mundo, aquí es totalmente diferente, parece una nave espacial. <risa> Así que habéis visto cómo es el por dentro, cómo es el por fuera, las prestaciones. Os voy a hacer un vídeo ahora de cómo es dentro del capot para que veáis cómo es. Bueno, aquí, como veis, viene una super goma para aerodinámica, para que no le va frenando cuando va de frente. En la raja es entre el capot y, el, y los plásticos y los faros aquí como veis tiene un motor generador de gasolina de 1.4 litros de 85 caballos y esto lo que ocupa el VOLTEC, el motor eléctrico de 150 caballos como veis por aquí hay unos cables super gordos, creo que van a 480-500 voltios que viene del generador y va a la batería también Aquí como en cualquier otro coche, viene el líquido de los frenos, de los discos de frenos. Aquí viene el filtro para el motor generador. Aquí tiene el líquido para el motor, para enfriarlo, el líquido refrigerante. Y estos dos de botellas de frente, esto es lo que hace, enfría el líquido, va directamente a las baterías. Si sí, este coche las baterías están refrigeradas, refrigeradas por líquido. Así que la temperatura que necesita la batería, 30 grados o 40 grados que funciona la batería, siempre en verano o en invierno, lo refrigera o le calienta según el líquido este de aquí. Es muy importante saber el nivel y mantener siempre el nivel de las baterías, porque las baterías aquí duran muchísimos muchísimos años una vez que están refrigeradas. En los coches como Prius, Lexus y los demás son ventiladas con ventilador. Y a mí me parece una idea bueno, práctica para ellos, muy barata y así no tiene que adaptar unas cosas que duran muchísimo más que que los ventiladores. Esto te prolonga muchísimo la vida de tus baterías así que como veis el motor generador y el motor eléctrico este motor el que propulsa las ruedas delanteras así que con este coche se puede conducir a 160, 150 y 120 km por hora 100% en el eléctrico lo que no se puede hacer en el nuevo modelo del toyota prius el toyota prius a partir de 80 km por hora cuando sale esa autopista no puede ir eléctrico, se pasa al motor de gasolina y es el problema que tiene los coches híbridos que no son como los coches eléctricos con autonomía extendida como este que conduce 100% eléctrico en el motor eléctrico y puedes ir con este coche 100% eléctrico a la velocidad que quieras muy bien espero que os ha gustado este vídeo ha sido útil porque en internet no he visto muchos vídeos en español hay muchos vídeos en inglés hay muchos vídeos en el ruso pero en español yo creo que hay poca gente eh... Uno de ellos os quiero dar un saludito aquí al Mac Voltio del canal Mac Voltio de YouTube. Un saludo de aquí de parte de Alex del canal HCTA. Muchísimas gracias por tus informaciones que también que he aprendido un mogollón contigo y que yo hace cuatro meses atrás no sabía nada de este coche, ya que tú tenías uno y he visto en YouTube tus vídeos y he seguido tus pasos muchas gracias macvolteo, y a toda la gente que sigue a macvolteo, a todo, todo, todo, toda la gente de youtube, a saúl también, muchas gracias, ya el siguiente paso pasará el tesla, eso siempre cuando habrá buena economía y que los coches bajen, así que podemos todos conducir un coche eléctrico y más que un tesla ¿eh? Go! Oh.